Bien, entonces, ¿cómo hacemos ahora para hacer que la función me devuelva más cosas? Bien, bueno, y ahí es lo que tenemos que ver es eh, un poco de punteros. Punteros, ¿sí? Que es un tema que nos va a ayudar a eh, hacer precisamente que esa función me devuelva más de un valor. ¿Sí? Bien, entonces lo que voy a hacer es, eh, voy a borrar todo básicamente. Bueno, eh, bueno, como ustedes saben, cuando definimos una variable o una serie de variables... ¿Qué era una variable? Me lo dijeron hoy temprano. Me dieron una definición que me gustó. Un espacio reservado en memoria. Un espacio en memoria, muy bien. Es un espacio que me permite guardar, ¿qué? Un dato. Bien, un número, ¿sí? Bien. después ese número puede ser interpretado como otra cosa. Un, una letra, un píxel, pero no deja de ser un número, ¿sí? Lo único que podemos guardar son números. Eh, bien, ¿y alguien alguna vez se preguntó dónde se guarda eso? ¿Qué sería la memoria? Un pedazo de memoria, me dijeron. Bueno, ¿y esa memoria qué es? Es un, es un lugar, tiene, tiene una dirección... Eh, voy a hacer un experimento, a ver si sale bien. Y tengo acá una especie de pizarrón improvisado, que vamos a ver si funciona. Ah, lo tenía acá abierto. A ver. Para dibujar un poco más más prolijo. ¿Se ve algo ahí? Esta es mi mano. Sí, perfecto. Y acá puedo, puedo escribir. ¿Sí? sí entonces, bueno, ahí dibujamos o definimos esas variables. Esa es mi letra. Siempre tengo de excusa de que estoy escribiendo en el pizarrón y por eso la letra es malísima, pero no. Es malísima, sí. Bueno, ahí tenemos las variables. Y bueno, como dijimos, eso de alguna manera está ordenado, ¿no? En memoria tenemos esa especie de casilleros o hoja cuadriculada que ustedes se imaginaron, y seguramente en algún lugar está la variable A, la B y la C. ¿sí? Eh, y claramente ahí adentro del casillero, ¿qué es lo que va guardado? El valor. El valor. El valor de cada uno. Claro. Entonces, eh, imaginemos que, no sé, le dimos, le dimos valores iniciales. Supónganse que a A le pusimos... 27, a B le pusimos 33, y a C le pusimos 8. ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Acá adentro me quedó el 27, acá me quedó el 33, y acá me quedó el 8. ¿sí? Bien. Bueno, hasta ahí este, todo parece normal. Y entonces, ¿qué es un puntero? ¿No? porque yo les nombré ahí puntero, y tiene que ver con que ahí nos falta aclarar algo. Si ese casillero dijimos que tenía una dirección, ¿sí? seguramente hay una manera de obtener esa dirección. ¿no? Y saber esa dirección quizá me sirve para algo. Todavía son muchas preguntas. Pero imaginemos, vamos a darle una dirección a cada uno de esos casilleros, ¿sí? Eh, imaginemos que la primera es la, no sé, 24, o bueno, 240, cualquier número, no importa. 240, ¿sí? Se me ocurre oponerle a mí esa dirección. Supongan que la variable A está ahí. Si la variable B se supone que está al lado, ¿no? De la variable A. ¿Qué dirección debería tener? 241. 241. Bien, bueno, eso en realidad va a depender de si cada una de esas direcciones qué representa, ¿no? Supónganse que las direcciones son los bytes, o sea que 241 sería un byte después, ¿no? Pero ¿cuántos bytes ocupa una variable del tipo int? ¿Alguien sabe? ¿Ocho? ¿Me dicen 8? 4, 4. 4. Bueno, supongamos que en esta arquitectura en la que estamos ahora, es 4, ¿no? O sea que esto sería que ocupa 4 bytes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la dirección de la variable B? Si la variable A está en la dirección 240 y ocupa 4 bytes. ¿245? No, 244. ¿Sí? Fíjate, te voy a hacer un dibujo acá para que eso, esa duda quede clara. Eh, vos acá tenés el byte 240, ¿no? Después tenés el 241. Después tenés el 242. El 243. El 244. ¿Sí? Estos cuatro: 1, 2, 3 y 4. ¿A quién corresponde? A la variable A. O sea que la variable B, ¿en cuál empieza? En el 244. ¿sí? 245, 246 y 247. Estos son de la variable B. ¿Está bien? O sea, 240, 241, 242 y 243 es la variable A que son los cuatro, 1, 2, 3, 4. 244 arranca la B. ¿sí? Y en 248 arranca la C. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos las direcciones de las variables y los valores de las variables. ¿Se entiende hasta acá? Son direcciones ficticias, ¿sí? Preguntas. Preguntas. Tengo una consulta. Eh, ¿Cómo sabemos el valor de, tipo, la cantidad de bytes de cada tipo de variable? Bueno, mira, eso es muy sencillo. Vamos a chequearlo ahora mismo. El valor lo obtenés con eh, una función, que en realidad no es una función, pero no importa, que se llama sizeOf. ¿Sí? Entonces vos podés hacer, por ejemplo, imprimir. Es decir... Eh, el size de A es por ciento D. Y ahí en vez de pasarle una variable le pasas lo que te da a este size of Que eso en realidad te lo resuelve el, el compilador. ¿sí? El compilador va a ser. ¿Se acuerdan el, como el define que hacía como un reemplazar? Bueno, acá el compilador va a reemplazar. Cada vez que encuentre un size of de una variable, lo va a reemplazar. Eh, lo va a reemplazar por el el tamaño de esa variable, que el compilador ya lo sabe. ¿sí? Entonces si nosotros ejecutamos este programa, podemos saber qué tamaño tiene un int. ¿sí? Si definimos un char, o, podemos también chequear cuál es el tamaño ¿sí? de la variable o. Acá pongo la o, y ahí podemos ver, a ver cuánto da. A ver si es 8, es 4... Eh, Perdón, no hay que cambiar ahí en el, en el chart porcentaje. No, porque acá sí. yo no estoy imprimiendo la variable. Yo estoy imprimiendo lo que me devuelve esta función. ¿sí? Que me va a devolver siempre un int. Me va a devolver un número. ¿sí? Que va a ser el tamaño de esa variable. ¿Está bien? Ah, listo, listo. No estoy imprimiendo el valor de A. ¿Ven? Que ahí me devolvió el size de A es 4. Esto me vuelve la cantidad de bytes que ocupa la variable. Bueno, y acá el de o es uno, claro, el char es un byte. ¿Está bien? Si quieren saber el del float, también lo pueden hacer. Lo definimos de una variable float, y ya se sacan todas las dudas. Ponemos la f. Y vemos también cuánto pesa el float. También 4 bytes. ¿Sí? Igual esto es una verdad relativa al equipo donde Ernesto lo está mostrando. Claro. Si vos lo compilás en otra arquitectura distinta, puede ser que estos valores varíen. ¿sí? Ah, claro, cuánto... eso quería preguntar. O sea, en realidad depende de, perdón, la memoria... Eh, no, depende tenga... del procesador, no, no de la memoria. Depende ah, del tipo okay. de la arquitectura del procesador. ¿sí? Pero en el 99% de los casos, eh, excepto en el procesador de un lavarropas, eh, en las computadoras y en los celulares van a tener esos valores siempre. Pero sí, tengan, agarren esto con pinzas. Bueno, pero entonces... Eh, ahí tenemos nuestras variables, ¿sí? Y tenemos nuestras direcciones. Ahora, estos valores los inventé yo. ¿Cómo sé si esto se está cumpliendo o no? ¿Cómo hago yo para eh, saber... Eh, ¿Cuáles son las direcciones de estas variables? ¿Sí? Bueno, eso ya lo hicimos con el scanf, ¿se acuerdan? Si yo quiero imprimir la dirección de la variable, eh, tenía que poner un ampersand adelante de la variable. ¿sí? Entonces acá yo puedo poner un mensaje que diga la dirección de a es, cuando yo a la variable le antepongo el ampersand, eso que me devuelve es la dirección de la variable. ¿sí? Vamos a ver qué devuelve. ¡Oh! Mira qué numerito. Esa es la dirección de A. ¿sí? Bueno, yo puse 240 para hacer un número más resumido. Pero esa es la dirección de A. ¿sí? Y si nuestra teoría es válida, la dirección de B... ¿Qué debería dar? Con %P creo que lo ves más elegante, flaco. Sí, pero no quiero mostrarlo en Nexa para no va a variar. Ya se lo muestro. Eh, entonces. Ah, se sí me pasa. Bueno, vámonos. Bueno, Como verán, el número es distinto cada vez que lo ejecuto. ¿Sí? Bueno, vamos a tener que mostrar en hexa no queda otra porque encima es negativo. Bueno, ¿ven que hay 4 de diferencia? ¿Sí? Está al revés porque justo se está interpretando el número como negativo porque es un número muy grande. Eh, ¿Pero ven que hay 4 de diferencia? Si no, si lo quieren lo pueden imprimir con por ciento P, que se los imprime en hexadecimal el número. Ustedes eso ya lo manejan lo de hexadecimal, ¿no? Lo vieron en el ingreso. Bueno, ahí se los muestra en hexadecimal. Es el mismo número, pero mostrado en hexadecimal. Y como verán, hay 4 de diferencia, ¿ven? Que Este 60, este 64. O sea que la dirección de B está 4 eh, bytes más abajo que la de A. Entonces, ahí tenemos las direcciones de las variables. Bueno, cada vez que lo ejecuto tiene una dirección distinta. Eso es porque el espacio de memoria que se le asigna al programa cada vez que lo lanzo es distinto. Y el sistema operativo cada vez que lanza el programa le asigna una porción de memoria que es la que tiene disponible en ese momento. Eh, y por eso son distintos los valores, ¿sí? Eh, eso es, siempre es dinámico. Así que cada vez que lo ejecuten le va a dar distinto, muy probablemente. Por no las dudas, por si alguno no tiene idea de lo que es el hexadecimal, es otro sistema de numeración que en vez de inventarlo una persona con 10 dedos, lo inventó una con 16 dedos, algún marciano. Entonces cuenta del 0 hasta la F. Sí, nada más, y es mucho más cómodo para poder expresar números grandes. Es todo lo que necesitamos saber para programación 1. Sí. Eh, igual recuerden entonces que las direcciones son números, ¿sí? Y son números enteros. ¿Está bien? Las direcciones son números enteros. Entonces yo podría eh, definirme una variable acá, que se llame dirección, ¿sí? ¿Y podría guardarme la dirección de una variable en otra variable? ¿Podría hacer esto? Eh, sí, porque es un número. Sí, porque es un número. Entonces, bien, vamos a comprar a la dirección de A. Esos dos print deberían darme lo mismo, ¿no? Me va a tirar unos warning porque estamos haciendo cosas ilegales. Bien. El problema es que esto tiene signo. Entonces le voy a poner que no tenga signo porque las direcciones no son negativas. ¿Está bien? Voy a volver a ponerlo como número para que me dé exactamente el mismo porque no le está gustando. Ahí está. Bueno, ven que el número es el mismo. Ya sea cuando lo cargo acá que cuando lo leo del valor que le quedó a esa variable de dirección. ¿Sí? Eh, así que me podría guardar tranquilamente la dirección de una variable en otra. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es muy importante y es la clave eh, para todo lo que tenemos que, que saber. ¿sí? Porque si yo puedo hacer eso, entonces también podría hacer lo siguiente. Yo podría eh, hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si mi función dividir recibe a y b? Recibe también como, como un argumento la dirección de un valor que sería mi resultado. Voy ¿Sí? a borrar todo esto y dejarlo más. Ahí está. ¿Sí? Yo puedo hacerme una función que, bueno, el resultado sería un float, ¿no? Ahí está podría hacerme una función que eh, en vez de devolverme el valor por su valor de retorno, eh, me lo devuelva de esta manera. Esa sería la idea. Para eso, en vez de pasar eh, como argumento eh, el valor de resultado, lo que estoy pasando es la dirección de memoria del resultado. ¿sí? Si yo paso el valor, el, la dirección de memoria de resultado... Voy a tener la capacidad, porque el lenguaje me va a brindar la posibilidad de escribir en, esa, en una dirección de memoria que yo conozca. ¿Sí? Entonces, que es lo mismo que hace el scanf, ¿sí? no sé si, si se acuerdan. F. Eh, yo le pido al usuario que ingrese algo. Y yo acá le estoy pasando, por ejemplo así, le pasaba número 1. ¿Por qué en el, el, el scanf lo estamos pasando con ampersand? Bueno, porque al scanf le estoy pasando la dirección de memoria de la variable. Porque existe una manera de que si yo tengo la dirección de memoria, de poder escribirle algo adentro. ¿Sí? Entonces, volviendo a, a la idea, es, si yo a mi función de dividir le paso el valor de a, que es 27, el valor de b, que es 33, y le paso la dirección de memoria, 248... Mi función dividir va a tener la capacidad de, sabiendo este número, de escribir algo acá adentro. Entonces ahí me podría dejar el resultado de esta división. ¿Sí? Porque al tener la dirección de memoria de una variable, yo tengo la capacidad de escribir adentro de, esa, de ese lugar, de esa dirección de memoria. ¿Está bien? Eh, entonces, si yo a mi función le paso los valores y la dirección de memoria donde quiero que me deje el resultado voy a poder hacerlo. Y voy a poder escribir ahí adentro. Y eso se tratan los punteros. O sea, un puntero sería una variable que tiene una dirección de memoria, en vez de tener un valor. Pero a ese valor 8, ¿lo pisa? Lo modifica? Sí, obvio. Como cuando, abrir? suponete que en había un 33 y vos ejecutaste esto y, y escribiste otra cosa y se pisó, lo anterior se perdió. Entonces, ¿puedo calcular con los valores esos de direcciones o no entendí nada? ¿Cómo puedes calcular? No te entendí la pregunta. Si quiero hacer una cuenta, no sé, A más B, eh, ¿se podría hacer con los punteros entonces? O algo así. Sí, pero no, no tendría sentido. Acá la, la gracia es la siguiente. Mirá, que no sé si todavía lo... Que no, no, no casé el punto de, de todo esto. Bueno, el punto es que el valor de, del resultado lo vas a devolver en esta variable. ¿Sí? Entonces, lo que devuelve la función, retorno de la función, lo puedes usar para saber si hubo un error o no hubo un error. ¿Entendés? Acá hubo error. Definís una variable que la vas a usar para saber si hubo o no hubo un error cuando dividiste porque el valor ya no lo vas a devolver por acá, el, el resultado de la división. ¿Sí? Lo vas a devolver en esta variable, porque internamente, todavía no les dije cómo, pero va, vamos a tener la posibilidad de escribir a, a, adentro de esta variable, ¿Sí? que la recibimos como argumento. Entonces yo acá puedo preguntar si hubo un error o no, por ejemplo, no sé, si me devolvió cero es porque hubo un error. Bueno, y acá te imprimo que hubo un error no se puede dividir por cero no se puede dividir sí dividir y si no hubo un error te imprimo el resultado ¿Qué es lo que queríamos hacer con el ejercicio anterior sí resultado entonces de... que que ubicar esa parte de resultado y con eso, con el valor que te devuelve de esa parte ubicada hacer eso no te entendí la pregunta porque se cortó la dirección de ese puntero y viendo el resultado de esa dirección en hacer este if, por ejemplo? Claro, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Adentro de dividir, ¿sí? vamos a hacer lo mismo que ya hacíamos, pero el resultado de la división lo vamos a escribir en la dirección de memoria que le pasé acá. ¿sí? Sí. Entonces me va a quedar escrito en esta variable, que es esta. Y voy a, vamos a devolver algo distinto de 0, un 1, poner Entonces va a entrar acá y va a imprimir el resultado. Si hubo algún error, porque suponete que B era 0, ¿sí? voy a devolver un 0 y esto ni lo toco, no me importa. Pero como yo ya devolví un 0, voy a entrar acá y te voy a imprimir el mensaje de error. ¿sí? Y ya no voy a imprimir un resultado inválido. Esa es la gracia de pasarle la dirección de memoria. ¿sí? Que vamos a poder escribir esa variable. Entonces es como si, la si le estuviese devolviendo un valor por un lugar que no es el valor de retorno, que es este. Y el valor de retorno lo vamos a dejar para devolver si hubo o no un error. No tenemos ni idea cómo se hace todavía, ¿no? Pero eh, la idea sería que la función tenga ese formato. Que yo pueda eh, devolver un valor, se dice por referencia. Porque yo le estoy pasando la dirección de memoria de una variable donde me van a escribir un valor. Y, o sea, me va a devolver por ahí. ¿Cómo? Que si con punteros. Claro. ¿Cuál sería el puntero? Bueno, sería la variable, el argumento 3 sería un puntero, porque está guardando la dirección de memoria de la variable resultado. ¿Sí? Entonces, ese argumento sería un puntero. Y eso me va a permitir escribir esa variable. Entonces ahí le escribo el valor de la división si es que hubo un valor que se pudo, si es que se pudo dividir. Y si no, no, no escribo nada ahí, pero igualmente siempre tengo libre el valor de retorno para indicar si hubo o no hubo un error. ¿Sí? Esa sería la idea. Consulta. ¿Y todas las funciones se deberían escribir así o solo las que consideramos que pueden llegar a tener un error? Todas las que vos considerás que pueden llegar a tener un error, que son el 99.9. ¿sí? O sea, la mayoría de las funciones siempre tienen algo para devolver. O sea, siempre se puede validar algo y de definir si hay o no un error. Eh, entonces, eh, generalmente la idea sería que las funciones las escribamos de esta manera. Claro, lo que no quita es que a veces no tiene sentido generar un espacio para el resultado porque tenemos la capacidad de informar el error en el mismo lugar donde estamos retornando algo. O sea, pero ya lo vamos a ir viendo en, en, en cada una de las, de las funciones que vayamos desarrollando. Pero, por ejemplo, si el resultado de nuestra función solamente devuelve números enteros positivos, nosotros tranquilamente podríamos indicar el error devolviendo un menos uno. Entonces, en ese caso quizás se van a encontrar con funciones desarrolladas que lo mismo que devuelven también lo usan para, in, para informar el error. Pero nosotros, seguramente, o sea, la mayoría de las funciones que, está, que estamos por empezar a desarrollar, la clase que viene y la que sigue, van a ser de este estilo, como el, las que le está mostrando Ernesto en este momento. Eh, lo que nos falta ver es, es, dentro de la función dividir, cómo hacemos para escribir ¿sí? en ese puntero, para terminar escribiendo en esta variable. Porque nosotros ahora lo que vamos a recibir es la dirección de memoria ¿sí? de la variable. Entonces, ¿cómo hacemos para escribirle un valor adentro? No les explicamos esa sintaxis. Entonces, eh, vamos a hacer la función dividir rápidamente, yo sé que no queda mucho tiempo, pero bueno, vamos a tirar un ratito más. Eh, vamos a hacer que la función me devuelva un int para de definir si hubo o no hubo un error. ¿sí? La función se va a llamar dividir y va a ser igual que la que ustedes tienen hasta ahora. ¿Cómo la hemos puesto? Operador 1 y operador 2. ¿Sí? Y la, la dirección de memoria que voy a recibir ahora, ¿qué dijimos que era la dirección de memoria? Un puntero. Sí, era un puntero, pero ¿qué era? Un número. Un número, muy bien. ¿Y era un número entero? Sí. Bien, entonces ¿cómo lo puedo recibir a esa dirección de memoria? Como un int. Bueno, vamos a ponerle un int. Y le ponemos dirección de variable de retorno. Así, para que quede bien claro qué es lo que estamos haciendo. ¿sí? Entonces yo ahora voy a recibir los dos operandos y la dirección ¿sí? de la variable donde quiero dejar el resultado. Bien. Y acá hago lo mismo que ya tenían. ¿sí? Defino la variable resultado, me fijo si operador 2 es distinto de 0 y hago la operación. Resultado igual... Acá le voy a poner otro nombre para que no se confunda con el resultado este. Vamos a ponerle Resul. ¿Sí? Ahí está, Resul. Bueno, y acá puedo hacer la operación. Operador 1 dividido operador 2. ¿Sí? Bien, porque ahí pude dividir. Y si no pude dividir, no hago nada. Pero tendría que devolver alguna especie de error, ¿no? entonces podemos definir una variable que va a ser el, el hubo error, ¿está ¿bien? y hubo error, si pude dividir, lo dejo en 0, que sería no hubo error, y si no pude dividir, entonces la dejo en 1, porque hubo error. Y lo que termino devolviendo, ¿qué es? Hubo error. Muy bien. Return, hubo error. Ahí está. Todavía no devolví el valor resultado, que me quedó en este result y soné, ¿no? Me quedó ahí solo. Pero la función ahora, ¿qué devuelve? En el caso de que pudo hacer la división, esta variable se pone en 0 y es la que termino devolviendo. O sea que voy a devolver un 0 si pude hacer la operación. Y si el operador 2 fue 0 y no puedo dividir, entonces hubo error vale 1, y como termino devolviendo u error, voy a devolver un 1, en el caso de error. ¿sí? El problema ahora cuál es. El valor de la, que de la división lo perdí, ¿sí? porque me quedó solamente en esta variable local. No estoy haciendo nada con la dirección ¿sí? de retorno. Podríamos chequear primero si la dirección viene bien, ¿no? Vamos a. Voy a poner el prototipo de la función acá arriba, si puedo compilar esto. Profe, una pregunta con el prototipo. Sí. Eh, ¿Tiene que tener los mismos nombres o pueden ser diferentes? No, no hace falta que sean los mismos. Pero ah, okay. como yo siempre les digo que lo copien de acá y lo peguen acá, eh, va a terminar quedando con el mismo. Claro, ah, no. Bueno, gracias. Eh, bueno, fíjense, vamos a volver a poner el printf para ver la dirección, ¿no? la dirección de resultado es por ciento P. Y voy a imprimir acá, ¿qué cosa? Ampersand resultado. Para ver qué dirección tiene, ¿sí? La variable. Y es la misma dirección que le estoy pasando a a la función, ¿sí? Entonces, si yo hago esto mismo. Imprimirla como entera, flaco, porque la vas a ver distinta, si no. trunca, ¿no? ahí bueno, está, lo imprimimos entero. Si yo hago esto mismo, dentro de la función, ¿sí? imprimo la variable dirección de variable de retorno, ¿qué me tendría que dar? ¿El mismo valor o otro? El mismo valor. El mismo. En función dividir. Bien. Y acá sería la dirección del resultado en el main es... ¿Entiendes lo que estamos haciendo? Acá tengo la variable resultado, y acá en el main estoy imprimiendo la dirección de esa variable, ¿sí? que es esta, la que está en el main. Y después esa dirección se la paso a la función dividir. Entonces en la función dividir lo estoy recibiendo, ¿sí? y acá estoy imprimiendo la dirección y tendría que dar el mismo número. ¿sí? Por lo menos para chequear que eso funcione. Bien, y antes de llamar a la función dividir, le voy a dar valores a y b, porque si no, no va a poder dividir nada. Bien, ahí está. 27 dividido 2. Vamos a ver si lo hace o no lo hace. ¿No Bien. tendría que retornar un float la función no. dividir? No, la función queremos que devuelva ahora si hubo un error o no hubo un error. El valor de la división no lo va a devolver más la función dividir lo vamos a escribir en la dirección que recibimos acá. ¿Sí? Acá lo que falta hacer, que todavía no les dije cómo, es escribir en la dirección que está acá, el resultado de la división sería el que me quedó en resul. ¿Sí? Eso es lo que, lo que tenemos que hacer acá. Hacer. Ni idea cómo. Todavía no sé cómo. ¿Está bien? Pero la idea es que la función me devuelva si hubo un error o no, y que yo acá escriba el resultado de la división en la dirección de esta variable. Y la dirección de esta variable, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser la dirección de la variable que tengo acá. Porque esa es la que yo le pasé. Entonces me va a terminar escribiendo en esta variable, en la que está en el main. ¿Sí? Bueno, entonces, esto no me va a funcionar porque todavía no estoy devolviendo el valor, pero sí me tiene que imprimir los dos valores iguales. Uh, oh, me olvidé el enter. Bueno, vamos a poner un enter. Ahí está. Bien, bueno, como verán, acá la dirección en el main es, bueno, termina en 2.56. Y acá la dirección en la función dividir, obviamente me da el mismo número, ¿sí? Bien. Eh, y esto me quedó al revés. Si hubo error 1 es porque no se pudo dividir. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Ahora lo que nos... Bueno, la dirección claramente es la misma. Nos falta escribir ahí adentro, ¿sí? Para que esto tenga un valor. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Porque si esta es una variable int... ¿Cómo uso yo esta variable para escribirme un valor a la dirección que tiene guardada esta variable? Bueno, si yo hago esto, ¿qué pasa? Resul vale el resultado de la división, ponele que sea 15. sí. Y esta variable vale lo que dice acá, un número re loco que es la dirección de memoria. ¿Sí? Si yo escribo el 15 acá en esta variable, ¿qué pasa? ¿Qué se modificó? En realidad lo único que se modificó es el contenido de esta variable, ¿no? Recuerden que esto también es una variable que tiene como contenido la dirección de memoria de la otra. Claro, o sea, a esta variable me, me perdí el otro valor que tenía, me perdí este número, y le clavé el 15. Pero no, eso no me, no me alteró nada la variable que tengo afuera, ¿sí? Esta sigue valiendo lo mismo. No, no va a tener ningún efecto esto que yo hago. Porque estoy modificando esta variable que es local de esta función. Que tenga guardada la dirección de memoria de la variable que está fuera es otro, otro problema, pero no tiene nada que ver. Si yo altero esta variable, no se va a alterar nada de lo que está afuera. ¿sí? Para poder hacer eso, el lenguaje ya me da, me da una sintaxis. Que es la siguiente. Le tengo que decir... Que agarre esa variable que tiene una dirección de memoria y acceda al contenido. Para eso le tengo que poner un asterisco previamente ¿sí? a la variable. ¿Está bien? Y entonces ahora sí le puedo escribir el valor. Y el valor no va a ir a parar como antes a la variable, sino que va a ir a parar a la dirección de la que tiene como contenido esta variable que está ahí. ¿sí? Entonces, agarra la variable, se fija cuál es el contenido, y, y va a la, al casillero, al espacio de memoria, de esa dirección. O sea, interpreta el contenido de esta variable como si fuese una dirección, y viaja hasta ahí. Y ahí escribe lo que yo le pongo de este lado. ¿Sí? Esta es la sintaxis. Pero para que esto funcione, esta variable tiene que ser de un tipo de dato particular, ¿sí? que no es int. Sino que es int con un asterisco. ¿sí? Si yo no pongo esto acá, si yo no digo que esta variable es de este tipo de dato, que no es lo mismo que un int, no me deja aplicar esta sintaxis. ¿sí? De interpretar el valor de la variable como si fuese una dirección e ir a ver qué hay ahí adentro para leerlo o escribirlo. ¿Sí? Que en nuestro caso sería flotante, ¿no, verdad? Que en nuestro caso, claro. ¿Qué pasa? El valor de retorno es un float. Entonces, este tipo de dato tiene que coincidir con el tipo de dato de la dirección. O sea, si la, variable que yo, si la dirección que yo guardo es una variable float, ese tipo de dato tiene que ser float, lo que yo pongo ahí. Entonces, ese lo tengo que cambiar por float. Y ahí le estiré toda la magia de una. Y ahí funcionaría. ¿sí? ¿Por qué? Y, Porque... ¿Y la variable result ahí en la función dividir no va a float también? Sí, pero me equivoqué. Ahí está. Muy bien. Y acá, bueno, lo que habían puesto también, ¿no? Lo del casting. Para que no trunque el valor. Ahí está, ahí nos quedó el mismo, lo mismo que teníamos antes. Lo único que, en vez de llamar a la función mágica de escribirme en la memoria esto, la sintaxis es esta. Y para poder aplicar esta sintaxis, la variable que va a tener la dirección de memoria tiene que estar declarada así. ¿sí? Con el asterisco y el tipo de dato tiene que ser el mismo que el de la, dirección que, el de la variable de la dirección que está guardando. O sea, si yo sé que ahí voy a guardar la dirección de una variable float, eso tiene que ser float y no puede variar. ¿sí? Ahora, este, esta variable, ¿qué, es, ¿qué está guardando por más de que yo ahí le haya puesto float asterisco? ¿Qué es lo que guarda? El resultado de la división ahí adentro de la función dividir. No. La dirección Pero, de, del resultado. Lo o sea, que dice el nombre. Guarda la dirección. O sea, guarda lo, es lo mismo que antes. Si yo le pongo int o le pongo float, la variable sigue guardando lo mismo. Sigue guardando un número que es la dirección. ¿Sí? Ahora, si yo quiero agarrar eso que está guardando, interpretarlo como una dirección y escribirle un valor a esa dirección, yo tengo que saber el formato de ese valor para poder escribirlo. Y eso se lo tengo que indicar acá. ¿Sí? Por eso es que esto tiene que coincidir con el tipo de dato de a dónde está apuntando. Si esto guarda la dirección de un float, esto tiene que ser float asterisco. Si esto guarda la dirección de un int, esto tiene que ser int asterisco. Si esto guarda la dirección de un char, acá va char asterisco. ¿Sí? Eso me va a permitir escribir el dato en esa dirección en el formato que corresponde. Si no, no me va a tirar un error y no compila Bien. Bueno, tienen ahí, en lo que yo les pasé, Pongan el make que va, si le ponemos eh, presente. Y tienen algo muy parecido. Tienen un dividir con dos float. Y acá tendrían que completar con alguna de estas opciones. sí. Y después en, en la parte B, que está preguntando que si B distinto de 0, estamos haciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para escribir el valor resultado de la división? Y después, ¿cómo se utiliza? Que también es parte del ejemplo que hicimos recién. O sea, ¿cuál de todas estas es la que yo llamaría para eh, llamar a dividir, imprimir eh, un resultado en el caso de que la división sea exitosa? ¿Qué, qué era lo que iba acá? Bueno, como está en el ejemplo... Acá tenemos que pasar el float asterisco para poder recibir un puntero del tipo float, una dirección de memoria. ¿sí? Esta era la correcta. Eh, una dirección de memoria donde después voy a escribir un float. Entonces la dirección de memoria, la, la variable que guarda la dirección de memoria, la defino con float asterisco, porque en esa dirección de memoria va a haber un float. Y en la b. Y pero no no. Y pero pero se cargó, se arrepintió. Bueno, y en la B, que era lo que va adentro, que es la división en sí, iba esta, ¿no? Que es lo mismo que está acá. Esto lo vamos a ir repitiendo todas las clases, ¿sí? No es que lo van a aprender ahora. O sea, tranqui, no lo van a aprender, no, no le va a caer la ficha a la mayoría ahora. Lo ¿sí? vamos a repetir la clase que viene, y la, otra, y la otra, y la otra, y la otra, y lo vamos a seguir usando de acá hasta que termine la materia esto. Así que en algún momento les va a caer la ficha. Y lo vamos a seguir eh, explicando y encontrando otras maneras para explicarlo este, hasta que bueno en algún momento les cae la ficha.